Ocurrió... Uh, ocurrió un accidente Honestamente, tengo tanto tiempo que no hago esto Que me siento un poco nerviosa y asustada Pero bueno, bienvenidos a un nuevo video Vamos a ver qué están haciendo acá ¿Qué haces? Me estoy poniendo un bloqueador Para que no ponerme vieja Oye, estaba conversándole a toda la gente aquí presente, y eso está haciendo y ahora Así que ¿Qué me prefieres? Ver... ¿Luz o ruido? Las dos cosas. Ay. Luz con ruido. Sí, yo creo que a veces solamente hay que empezar a hacerlo para entonces como decir si es posible o no es posible, ¿sabes? Entonces, yo creo que tú eres una persona muy capaz. Muy capaz de hacerlo Aquí la idea es agarrar disciplina Eso es lo importante, como tú Que Gise ha tomado tanta disciplina Porque miren, ha bajado de peso De una manera impresionante Gise está en un programa nutricional llamado Bime Y Gise está a punto de terminar su fase Y hay que felicitarla mucho Una vueltecita para la comunidad Vieron de verdad Esas crocs son mías Dame mis chancletas ¡Hey! Esas son mías gente, no sé por qué se las pone Inclusive tiene el pie más chiquito que yo. Pero, bueno. Pero me queda, mira. mira. Adiós. Y estoy haciendo este reto de 21 días subiendo videos todos los días, sin parar y sin falta. Precisamente para agarrar un poco de... Disciplina Porque a veces pasa que cuando tienes la vida demasiado cómoda Pierdes la disciplina Y siendo honesta con ustedes Pero también siendo honesta conmigo Siento que he perdido algo de disciplina Yo sé que estos 21 días no van a ser fáciles para mí Al contrario van a ser lo más difícil del mundo Pero es lo mínimo que puedo hacer Por mí misma Así que deseemos suerte Ya, ahora sí estoy lista. Miren el peinadito que me dice. Yo le llamo peinadito de princesa. Pero bueno, hoy no vamos a pasar la tarde aquí en la casa. Vamos a salir a trabajar en un café. Sobre todo porque como vino la señora que nos apoya con la limpieza para que pueda sentirse cómoda mientras hace su trabajo. Señora Patricia, nos vamos. Yo. Sí, para que esté aquí. Sí, aquí no sé, pero... hay una pequeña yo tanto Sí, sí. Gracias. Vamos. Gracias, bye. Hasta luego. Estamos caminando rumbo al café. Ok, este es el momento en donde allí se me pide tomarle unas fotos. <risa> Algo super cool de vivir aquí en Polanco es que hay muchísimos parques muy cerca de todo. Hay un montón de cafés, o sea encontrar cafés en todos lados y por eso ahorita vamos a ir a uno uno de nuestros preferidos, porque este está lleno de cafés pero eso nos gusta bastante me gusta por el clima por como que es relajado le gusta el café por el clima ¿Qué ¿Qué es el lugar? <risa> aquí en México difícilmente encuentras un lugar con aire acondicionado inclusive cuando te montas en los Uber ¿Qué que señorita? No sirve Se dañó el aire, señorita. Y ya un día dijimos, oye, pero todos nos dicen que se les daña el aire. Mejor ya no pidamos más aire acondicionado. Sí. <ríe> ok, y lo que pasa con eso es que como nosotras venimos del Caribe, donde hace tanta Uy. calor, es muy normal siempre encontrar aire acondicionado a donde sea 100%. que vayas. Pero ya nos acostumbramos aquí, ¿verdad? 100%. Es que también el clima de México, a mí me gusta porque de repente en la noche entra su frí su frío. Bueno, ya vamos a empezar a trabajar en un montón de cosas que tenemos pendientes. Ahorita, una de las cosas o las responsabilidades más importantes es terminar una plataforma que estamos construyendo para la señorita viral Gise Carolina, porque como no lo saben, está mega viral en TikTok ahorita Gise. Estamos construyendo una plataforma para Gise porque eh, está a punto de lanzar al mercado su próximo curso para enseñarle a sus seguidores sobre cómo viajar por el mundo y que les paguen por hacerlo. Salimos del Starbucks y honestamente hace una ventolina tan fuerte ¿es que creemos. Va a llover, Yo creo que también va a llover, pero bueno, vamos a, vamos a ver si nos agarra el aguacero. Ahorita, gente, lo que vamos a hacer es algo de supermercado porque la comida en la casa ya se nos acabó. Allí, ese edificio lo están construyendo desde hace como cuatro años Yo no sé qué va a ser, si un edificio residencial como para vivir O de repente un edificio comercial tal vez ver un... la estructura, es que mi hermana es arquitecta Yo te puedo decir que son estacionamientos <risa> Estacionamientos con 100 pisos de altura para allí, sé Ensalada de algas Yo creo que yo puedo comer esto Mira, la verdad, yo jamás había visto que vendan sushi es un supermercado. ¿Verdad se Ni yo. Yo, yo. O sea, para mí eso es algo nuevo y qué cool. En México siempre encuentras de todo, o sea. Y diferente también. Me gusta algo. ¿Cuál es el precio? 30, 34, 30. 30 pesos cuesta esto, gente. En nuestro país, ¿este mismo cuánto te costaría? Uy, como el doble, como el doble. Oigan, tengo que comprar mis quesos, pero siempre compro queso Buda. Y ya le dije a Gise que esta vez no Buda Gise. Como Gise es la experta, la que sabe de la comida, ella siempre me hace el paro. Pues sí. <risa> yeah. Casi se estrella esta cámara por dejarla ahí grabando Por alguna razón Gise tarda un mundo en elegir qué vamos a llevar Yo la verdad es que nunca puedo elegir absolutamente nada Porque nunca sé qué vamos a comer aparte de que Gise se encarga siempre de la cocina Bien, salimos del supermercado eh, Terminamos de hacer algo súper pequeño, muy rápido Como les había comentado que venimos a comprar El supermercado salió en mil... ¿Cuánto fue eso Gise? pesos con 24 mil con 24 que te parece muy bien. muy bien muy bien ok ahí van las maletas y ahora sí a la casa acabamos de llegar a la casa nos vinimos caminando con el supermercado porque obviamente no traíamos como tantas cosas aquí está una bolsa ahí está la otra la señora patricia ya no está acá ya salió ya se fue normalmente se va más o menos 5 de la tarde dice como cuatro y media termina el trabajo de la casa y en verdad wow, señora patricia siempre es lo máximo miren cómo dejó esta casa Que la cocina estaba limpia Y ya va a dejar de serlo Porque esa niña deja la cocina hecha un desastre Yo tengo tanta hambre Pero tanta hambre Que en este momento voy a proceder a prepararme algo para comer Ella ya no puede esperar ¿Vas a cocinar? Sí, voy a cocinar, pero si me ayudan ¿Qué vas a cocinar? Voy a cocinar, no sé lo que... Vamos a llevar hasta la bolsilla en vez de ayudarme me se la lleva. No sé, comenten ahí qué hago. Trajimos chuleta, hígado. Eh, ¿Qué más? Ah, trajemos un corte de cirlo. Ay, Dios. Me acabo de llamar quise porque ocurrió.. Uh, ocurrió un accidente. Se ha quemado mi gente, miren esto, no puede ser, miren esto. Por eso, es precisamente por ese motivo que yo no cocino, ¿verdad, Gisa? Es precisamente por eso. Prohibida la entrada. Prohibida la entrada a la cocina, solo para limpiarla cuando ya es su desastre. Tengo que venir a limpiarla, pero miren esto. O sea, acabo de hacerme un espectacular banquete. Y a los que me han preguntado, ¿por qué Gisa siempre está en la cocina y atiende la parte de la comida? Es por esto Aquí tienen su respuesta ¿Alguien quiere ver cómo está el bebé de la casa? Oh, my love Uf. Hello. Prácticamente son las una de la madrugada Y en esta casa todavía estamos despiertas Menos Nuru. No, no el Rey. Pero como les comenté en el video anterior, hoy les voy a compartir esas 7 reglas del reto inconforme. El reto en donde durante 21 días estaré subiendo videos. Todos los días sin parar. Y si llego a fallar un día, tengo que empezar de nuevo desde cero. Como regla número uno tengo levantarme temprano todos los días. Eso quiere decir que a máximo 8 de la mañana ya debo estar despierta. Esta es una regla que puede sonar fácil, pero no es tan fácil cuando te toca acostarte tan tarde. La regla número dos es seguir una rutina de 15 minutos todos los días. Esa rutina puede incluir meditación, relajación, concentración y hasta oración, pero lo importante es seguir esta rutina sin distracción alguna. En la regla número 3 está el hecho de comer saludable. Comer saludable significa integrar muchos más vegetales a mi dieta y por supuesto agua, mucha agua. La regla número 4, ejercitarme al menos 15 minutos cada día. Mm, interesante y sí son 15 minutos pero 15 minutos bastante intensos la regla número 5 la verdad es que me encanta tengo que dedicar 30 minutos de cada día a aprender una habilidad monetizable esto qué significa que debo dedicar el tiempo a aprender algo que me genere más ingresos dentro de mi portafolio probablemente esa habilidad no me dé ingresos inmediatos pero lo importante es que lo que yo esté aprendiendo esté específicamente pensado en generarme más dinero la regla número 6 es leer 7 páginas cada día sin falta del libro de mi elección y la regla número 7 es documentar mi proceso Sí, documentarlo aquí en este canal de youtube durante 21 días seguidos en donde el juez de este reto eres tú y eso es todo, gente. Gise, ¿qué piensas del reto? Ay, que te va a ayudar muchísimo. Yo debería hacerlo igual. Yo también <risa> pienso lo mismo. Deberías hacerlo. Me da miedo. Siento que es mucho. Es, es mucho, ¿verdad? Me da miedo. Tú eres valiente porque tú estás dentro de tu programa alimenticio y eso se respeta muchísimo. Ya de hecho tengo un mes. Ya hoy cumplo, mañana cumplo un mes. Wow, Un mes es, es impresionante. Sin carbohidratos. No es sin carbohidratos. Sin carbohidratos, sin azúcar. Bueno, gente, les voy a dejar el canal de Gisa Carolina aquí abajo en la caja de información para que vayan a su canal, le comenten que vienen de este video y se suscriban. Y bueno, para los nuevos en este canal, yo soy Katherine Boyce, una emprendedora digital, viajo por el mundo, mientras administro mis negocios con la ayuda de Internet y las redes sociales. Y si quieres hacer lo mismo, también te puedo ayudar. Aquí abajo te dejo un enlace para que formes parte de mi comunidad privada en donde te enseño gratuitamente cómo puedes hacerlo tú también. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, dale click a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y recuerda que mañana a las 6 de la tarde y todos los días a las 6 de la tarde hay nuevo video en este canal. Hasta mañana. Bye, bye.